UADC informa, calidad académica. La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Dirección de Asuntos Académicos y la Coordinación General de Bachilleratos, entregaron reconocimientos a 12 preparatorias de las tres unidades, Saltillo, Torreón y Norte, por ingresar al padrón de calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior. Además, se dieron a conocer los resultados de la prueba de egreso de bachillerato, presentada por 3.000 estudiantes de bachillerato que egresaron en el ciclo escolar anterior la Facultad de Odontología Unidad Saltillo convoca a cirujanos dentistas titulados a postularse y participar en el curso propedéutico para ser parte de la primera generación del posgrado de la maestría en ciencias odontológicas con acentuación en ortodoncia, que dará inicio en enero del 2020. Para más información comunicarse al teléfono 844-434-3500, al correo electrónico posgradoortous.edu.mx o en el Facebook posgrado ortodoncia guión bajo Saltillo. La Facultad de Ciencias Químicas convoca a los interesados en ocupar una plaza de profesor de tiempo completo para desarrollar las cuatro funciones que establece la CEP docencia, investigación, gestión y tutoría. El candidato elegido se desempeñará como PTC en la facultad, integrándose al Cuerpo Académico de Ciencia y Tecnología de Polímeros y a la planta docente desarrollando actividades como docencia a nivel licenciatura en Ingeniería Química así como en posgrado. La fecha límite de recepción de solicitudes es el 13 de septiembre. Durante el informe de la directora de Psicología, Carla Valdés García, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Hernández Vélez, afirmó que la facultad se consolida como una de las mejores en el país, por el trabajo académico y de extensión que ha desarrollado en beneficio de la comunidad, ya que la psicología es fundamental en la sociedad para la atención de problemas de salud mental. Deporte la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, o NEFA, premiará como el Jugador del Año y Mejor Entrenador de la Liga al cornerback Marco Antonio Santana Dena y al Head Coach Ángel Esparza Castro del Equipo de Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ángel Esparza es entrenador universitario desde el año 2007, como Head Coach cumplirá su segundo año, es egresado de la Facultad de Mercadotecnia, fundador de la Liga Nacional al ser el jugador del año en 1991. El cornerback de Lobos, Tony Santana, con 25 años de edad, 6 años en el equipo de Lobos, además de haber sido seleccionado nacional en noviembre pasado para el tazón azteca de la selección de México contra Estados Unidos. Cultura la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en coordinación con el Laboratorio de Ciudadanía Digital en Saltillo y el Centro Cultural de España, convocan a participar en el taller de Narrativa Transmedia Relatos Salvajes. El taller tiene por objetivo fomentar la participación colectiva a través de la creación audiovisual y generar espacios de diálogo para la construcción de una comunidad participativa. Más información a los teléfonos 844-417-9717 y 844-417. 0062 extensión 119 y 124. La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural, invitan a la comunidad universitaria y al público en general a disfrutar de diversas actividades culturales durante el mes de septiembre. Talleres, seminarios, proyecciones de películas, exposiciones, literatura, presentaciones musicales, entre otras. Consulte la cartelera cultural en la página www.uadec.mx o a través de Facebook dpc.uadec. Vinculación cinco alumnos de la Facultad de Sistemas Unidad Saltillo ganaron en equipos el primer y tercer lugar en el concurso Summer Experience a través del programa dual que la máxima casa de estudios tiene con la empresa Waptec y General Electric. Los alumnos son Andrea Bernal González, Carlos Marín Salinas, Daniel Ortiz Duarte, Cintia García Rodríguez y Eduardo Márquez Palacios, quienes crearon proyectos de mejora y los pusieron en práctica, abarcando manufactura, reducción de tiempos, surtimiento de línea, materiales, riesgos de seguridad y económicos, entre otros. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.